No creo hacerte daño con quererte No creas que mis besos sean banales No quiero que tú y yo nos engañemos Los dos somos así, somos iguales Comienza ahora a darme igual que me ames o no me ames Cuando tú piensas cada vez Que yo te miento alguna vez Amarme ya no espero tu cariño No voy a llorar como un niño Es demasiado tarde para eso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 Te lo juro, ya no espero que vuelvas otra vez a desearme Perdí toda esperanza y me conformo Pedirte vuelve a mí, sería el colmo Me marcho con la pena de quererte de no poder de mí todo entregarte Prefieras que me vaya como vine Mi amor te dice adiós y se despide No creo hacerte daño con quererte No creas que mis besos sean vanales. No quiero que tú y yo nos engañemos Los dos somos así somos iguales, no quiero que tú y yo nos engañemos, los dos somos así, somos iguales.